Ahí viene viene viene, viene, ahí viene Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, ahí sacalo Ahí lo puedes mostrarle correntino de mierda ese Sacalo, acá, acá lo agarrate lo agarratelo no se te va a ir boludo Tranquilo, tranquilo. Para para, si no se te va a ir boludo Hey, muy buenos metros y todos Hoy os traigo un nuevo directo Y hoy vamos a estar en directo por Twitch y como ya sabéis, vamos a estar jugando Stardew Valley, así que no os perdáis el directo, si todavía no habéis entrado. Y nada, en el episodio anterior, ¿vale? Nos quedamos pues... <coughs> en... A ver, espérate, voy a bajar un poquito el volumen, que ya se me está liando. A ver... A mí... Ahí está, perfecto. ¡Ey! Muy buenas para Kevin Man. Hola Lami acabo de llegar de mi casa. ¡Ey! Muy buenas, Kevin. Pues espero que estés bien, que hayas llegado guay y que ahora te relajes un poquito viendo el directo conmigo. Y nada, eh, no sé si habéis visto, entré a Discord y me fijé que estaba en directo. Eh, sí, sí, estoy en directo ahora mismo por Twitch, Di chicos, ya os digo. Y nada, muchísimas gracias a Kevin por estar por aquí. Vale. Eh, mañana tendremos un día soleado y hermoso. Y la. Uy, mierda. Le he dado otra vez, a lo que no era. Como ya sabéis, en el episodio anterior, ¿vale? Que lo tenéis en YouTube. Eh, conseguimos la espada de. Oxidada, ¿vale? Que la tenemos aquí. Y también desbloqueamos, pues, todo este inventario. No sé si me he saltado un episodio. Que me parece que sí que me he saltado un episodio de. De Stardew Valley. Pero espero que no. Eh. Como visteis, tenía también algunas cositas plantadas. Hace varios días que no juego a Star de Valley, ¿vale? Y por eso estoy haciendo el directo, porque me apetecía, ¿vale? Y tengo aquí mi barrito de pan, que nos la vamos a llevar también, ¿vale? Chicos, la caña, por supuesto. Y nada, como ya sabéis, este juego es muy similar a Minecraft. En el apartado gráfico no, porque, o sea, se parece un poquito. Las texturas, por ejemplo, de las armas, ¿vale? Eh, y el slot. Pero después tiene algunas cosas que no son iguales, ¿vale? Y a mí por lo menos me gusta bastante el juego. A ver. Están preparando el festival de hoy. Eh, vuelve más tarde. ¡Ah, vale! Hoy es que tenía un festival en el juego, ¿vale? Vamos a ir encontrando distintos festivales. Que están bastante chulos. Y de momento no nos dejan de ir al pueblo. Así que lo que vamos a hacer va a ser regar todas las plantas. ¿Vale? Que tengo aquí. Para que nos den lo más antes posible la semilla vale me habéis recomendado chicos que también siembre eh, arroz vale los cultivos pero el arroz da muy poco dinero vale yo tengo un mundo ya creado de hace bastante tiempo y el mundo por así decirlo tiene 7 años y lo que más da dinero son las carambolas pero después de haber metido la actualización eh, me estáis diciendo, yo acabo de jugar este juego y le doy 4 estrellas. ¿Por, por qué? <risas> a ver, ¿por qué no te gusta? Te, ¿Por qué no te termina de gustar? A ver, ¿qué fallito le, le sacas a Stardew Valley? ¡Qué bien! Está bien el, el juego, lo único que falta eh, es este error. Pues hay un mod de Stardew Valley que hace que todo sea muy tétrico, la verdad. Puede que lo pruebe para pa, pa enseñároslo, la verdad, pero está, está chulo el, el mod, porque en plan los aldeanos se empiezan a morir, aparecen como fantasmas y está bastante guay. A ver si lo encuentro, ¿vale? Y lo, el próximo directo, a ver si me lo puedo poner, si no en este mundo, en otro, ¿vale? Para pa verlo. Pero sí, sí, de primera sí le falta un poquillo de terror. Los mods de ya después, pues si le quieres añadir alguno, pues la verdad que sí te traen algunas cosas distintas. Esto lo estoy picando más que nada porque me hace falta piedra, ¿vale? Y como no podemos ir al pueblo, pues vamos a aprovechar un poco y vamos a conseguir todo el material que pueda. Los troncos esto, como ya sabéis, ¿vale? Hasta que no tenga el hacha mejorada no puedo romperlo. A ver... Vamos a seguir talando madera, que me va a hacer falta. Y otra cosa que quería hacer era encontrar un rábano. Voy a dejar todas las la cositas que tengo por aquí, ¿vale? Todo el inventario, que estoy ahí llena de porquería. A ver, todo esto... Nos lo quitamos de en medio, ¿vale? Eh, no sabía. <risa> pues sí, eh, lo descubrí hace poco el, el mod, la verdad. Y, y está bastante guay. No lo he jugado, pero he visto alguna review... Que otra Y me entraron ganas de probarlo Así que pues, probablemente lo, lo busque Y si no lo dejo por aquí Lo dejaré en la descripción de los vídeos seguramente para, para que lo podáis ver Y si no pues lo enseñaré, vaya Ay, Había una página que era exclusivamente de, de mods De muchísimos juegos Lo que pasa es que no me acuerdo de era el nombre Si lo busco después cuando vuelva de trabajar Porque ya sabéis que yo... Eh, ahora estoy haciendo directo a esta hora porque trabajo de partido, ¿vale? O sea, de partido es que tengo dos turnos, ¿vale? Y tengo que ir por la mañana y por la noche a trabajar. Por lo tanto, nada más que tengo este huequecito para pa poder traeros un directo o para ponerme a editar vídeos. Por eso a lo mejor estáis viendo menos vídeos en el canal, pero bueno, no... O sea, me refiero en el canal de YouTube, ¿vale? Aquí si vais a esta zona del mapa, ¿vale, chicos? Eh, vais a tener siempre cebolletas. Mayormente en este periodo de tiempo, ¿vale? En el primer... No sé en qué estación estoy. A ver, eh, eh, ¿dónde me pone la estación que estoy? No sé, ahora mismo no me lo pone la estación, pero no sé. Y hey, un saludito para Sebastián... ¡Hola! Eh, Lami, ¿en tu país son las 5 pm? Sí, aquí en España son las 5 de la, de la tarde, ¿vale? Sé que muchísimos de vosotros sois de Latinoamérica y sé que a algunos de vosotros viene bastante mal porque los directos ahora los estoy haciendo muy temprano. Antes cuando lo hacía a las 11 de la noche aquí en España, pues lo veíais más o menos a esta hora, ¿vale? A las 5, a las 6, a las 4, más o menos. Pero claro, ahora como he tenido que cambiar un poquito el horario. Sobre todo para ahora, para verano Pues... Pues lo que hay, ¿sabes? Que muchos de vosotros no podéis estar los directos Sobre todo de YouTube A ver, me estoy diciendo Esta en, en primavera eh, Según yo Ah, que estoy en primavera, vale, vale, vale Es que no sabían en qué estación estoy eh, A ver, no sé si me lo pone por aquí No me lo pone Bueno, la flor esta me parece que es primavera, es verdad Que me la ha dicho Sebastián Muchísimas gracias Acaso son las 10 y 13. <risa> Para mí no hay problema. Supongo que muchos de vosotros ahora mismo también tendréis vacaciones, ¿vale? Yo aquí en España, eh, ya sabéis que yo estudio audiovisuales, ¿vale? Y, y bueno, a lo largo del invierno pues puedo hacer más directos porque solamente tengo las clases por la mañana. Pero claro, ahora que es verano, pues estoy trabajando... Eh, y me es más complicado pues traeros contenido pero aún así yo, oh, hago el esfuerzo y, y os lo traigo sí, siempre que puedo a ver la bruja todavía no ha aparecido, ¿vale? tiene que aparecer el, co el coche por ahí pero aparece solamente los domingos y los jueves eh, Lami, no te quedes eh, trasnochada, después te dará sueño en el, en el trabajo <risa> por suerte eh, no, o sea, no salgo muy tarde de trabajar, ¿vale? Salgo, tengo un turno de, o sea, mis turnos son de 9 de la mañana a 1, ¿vale? Y de 8 de la tarde a 12 de la noche, ¿vale? Entonces, pues yo intento no quedarme muy, muy tarde de trasnochando, pero claro, como a lo mejor llego todo cansada y también llego pues con todo el estrés y todo el rollo. Pues entonces no tengo sueño del tirón Por eso no me quedo dormida tanto tiempo Yo es que duermo en verdad muy poco <ríe> Ay, eh, El evento todavía no me deja, ¿vale? Vamos a pasar el día, me parece a mí No sé si puedo ir a hablar con Robin, ¿vale? El perro, mi perro que se llama Lola Que es como mi perrita que está ahí dormida ahora ¿Vale? Pues... La tengo ahí y ya en un futuro tendremos también un caballo, ¿eh? Qué bonito es tu granja. Espero que llegue eh, la 1.5. La 1.5, chicos, ya llegó hace 7 meses. ¿eh? Eh, ya hay actualizaciones de la 1.5. Y, y no sé si para teléfono también la hay, pero para PC, por lo menos, que estoy jugando yo, ya actualizaron. Y ya se puede ir a la isla de los volcanes. ¿eh? Que es donde. O sea, mi intención es llegar a, a la isla de los volcanes, ¿vale? Porque allí hay cosas nuevas y yo eso todavía no lo he visto Porque el mundo que tenía eh, lo dejé ahí un poco apartado Y no... O sea, tengo todo el máximo menos la isla Eh... A ver, no alcanzas a llegar a la casa de Robin en Android Buah, pues si todavía no termina... O sea, en Android No sé cómo estará porque no lo tengo el juego, la verdad Pero si no llegas a, a estar en la casa de Robin eh, Un poco... Está muy verde el juego, ¿eh? Ay, mira, esto me hacía falta ¿Vale? El rábano. Vamos a ir al, al museo, me parece. Bueno, al museo no, a la... Que no me salga el nombre. A la... Centro cívico, ¿vale? Tengo hambre, me dicen. <risa> pues allí... A ver, ¿qué me está diciendo? Allí son las 12 y pico ya de, de la mañana. No sé, como a lo mejor vosotros coméis antes. A ver, ¿qué te haces de comer, eh, Kevin? A ver si puedo bajar. Perfecto. Vamos a completar el primer eh, el lote, ¿vale? Que lo tenemos por ahí. Y esta, a ver qué quiere... A ver, vamos a hablar con ella. ¿Conoces a mi padre? Eh, es científico, me lo paso muy bien ayudándole en el laboratorio, ¿vale? Esto me parece que tenía una habitación también así chula, que nos dejaba de, de verla. Y yo voy a intentar traer el máximo posible del juego, ¿sabes? Que es mu mucho, mucho, mucho contenido lo que tiene esto. Es un poco equiparable a Minecraft, ¿eh? Ya os digo, con el contenido que tiene. A ver, vamos a completar el, el lote. Lote completado. Ok, me dan una recompensa y aquí tengo las semillas de primavera. Perfecto. Ahora tenemos que eh, completar estos tipos de lotes, ¿vale? Que es mucho más fácil completarlos con esto, ¿vale? Porque solamente tenemos que poner algunos objetos dentro de... O sea, en los árboles. Y las setas estas también las conseguimos rápido. Esto hay que ir al desierto y es mucho más tardío. Pero bueno, la madera y los troncos igual. Lo podemos conseguir rapidito. Y esto en invierno. Eh, en verano. Y el otro, ok. Ok. Pues esto es lo que vamos a hacer rapidito. A ver, me dice Sebastián. Yo solo me comí unas arepas y estoy eh, joya. <risas> Nunca he probado yo unas arepas, la verdad. Me apetece... O sea, me, me gustaría de probar unas arepas de verdad. Y a lo mejor de... Porque soy mucho de Latinoamérica, como ya he dicho antes. Y, por ejemplo, comida así latinoamericana, ya sea de cualquier país, me gustaría de probarla, la verdad. Ya que no, no he probado nunca comida tradicional, digamos, de allí. Ya viene siendo de México, o Colombia, o Argentina, República, no sé. Está todo cerrado, ¿vale, gente? Ok, vale, vamos a plantar las semillas. Estamos en el día 13, todavía me da tiempo a plantar las semillas estas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir corriendo. Son las 7 y media de la tarde aquí en el juego, que yo creo que no me va a dar tiempo a plantarlo todo, pero por lo menos algunas semillas sí. A ver qué me estáis diciendo. Ya casi se termina la primavera, yo tenía la cabaña de Iridio. Hombre, la cabaña de iridio en el primer año es bastante difícil de conseguirla, ¿eh? Ya os digo. La cabaña de los. Bueno, de iridio no, la de los. ¿Cómo te digo yo? Que no me sale a gran nombre. De los muñequitos estos que parecen un bland y blue, ¿vale? De las babas, no lo otro, ¿vale? Que no me sale a... a gran nombre. Pues de eso también nos podemos hacer una cabaña, pero eso también son más difíciles de conseguir, así que bueno. Vale, vamos a plantar todo esto Como esto es el primer día no hace falta de que lo riegue mucho, en verdad Así que lo voy a plantar, espero que no se me, se me seque por el cambio de estación Pero bueno, yo creo que me da tiempo a plantar la... toda la semilla, ¿vale? Vamos a ampliar un poquillo por aquí el huerto Después me tendré también, eh, para los que habéis jugado, seguramente lo sabréis, ¿vale? Tendré también eh, plantaciones automáticas O sea, plantaciones automáticas no eh, Riego automático, por lo tanto No me hará falta de estar regando todo el día Pero ahora por lo menos Pues pues nos hace falta, gente Ahí está eh, Me dice Kevin Man ¿Hará un directo en Discord o algo? Pues a lo mejor Lo he pensado alguna vez que otra, ¿vale? Eh, en hacer directos privados Para los miembros de Youtube Y a lo mejor pues Para los que estéis por allí Por el, el, el Discord Por si estoy a lo mejor grabando un vídeo eh, Y lo podéis ver en primicia Eso sí lo he pensado la verdad Pero hacer directos como tal eh, En Discord pues, pues no lo sé la verdad Más que nada porque El servidor que tenemos todavía Es un poco... Eh, estaba un poco verde, ¿vale? por el hecho de que hace poquito que lo creamos el, el canal de Discord y no hay muchos miembros todavía, ¿vale? pero vamos, que sí, sí se pueden hacer directos allí en, en Discord, ¿vale? mientras que esté a lo mejor grabando un vídeo que no sea un directo o lo que sea sí lo puedo hacer a ver, ¿qué me estáis diciendo? Eh, la caña de pescar de Iridio la conseguí ya que eh, solía pescar bastante en los primeros días y ganaba 1000 y máximo he ganado 5000 Pues yo te recomiendo Si, si juegas todavía Que mejores mmm, la, la casa ¿Vale? Eh, la casa esta Y que te den el sótano Cuando tengas el sótano mmm, Y va, hayas ido antes al, al desierto ¿Vale? Vas a poder conseguir las carambolas Las carambolas junto a las semillas de, de frutas milenarias son lo, las dos frutas que más dinero dan eh, Hasta el momento que yo sepa, ¿vale? Después si hay algo más en el volcán, no tengo ni idea, ¿vale? Estoy hablando antes de ir al volcán, ¿vale? Pues si hacéis vino de eso, os van a dar una pelota de dinero Y a lo mejor podéis conseguir de un, de un tirón pues más de 300.000 de, de dinero Que es una burrada, ¿vale? Ya os digo Me dice, lo sé, lo sé Claro, es que ya os digo, los que habéis jugado Star de Valley, os habréis enganchado como yo, <risa> porque ya os digo, el juego está bastante guay, a mí por lo menos me, me encanta Star de Valley. es un juego así bastante tranquilito y, y no es lo típico que yo traigo al canal, la parte de Minecraft, ¿vale? Pero siempre he, he puesto como canales, o sea, vídeos muy de acción, de, de juegos de terror y cositas de estas. Y no sé, ahora en verano me apetecía de estar un poco más en plan tranqui, ¿vale? Y traer así un juego pues más similar a Minecraft, más tranquilito. A ver, aunque antes eh, de plantar las carambolas tenía eh, que usar cerdos. Es verdad, con las... ¿cómo te digo yo? Con las la trufas también lo puedes convertir en, en aceite de trufa, que eso también te da una pelota más o menos de dinero. O sea, una pelota de dinero en comparación con lo que te pueden dar después de las carambolas, ¿vale? Vale, voy a hacerme otro cofre, creo, creo yo. A ver si tengo madera. Madera no tengo mucha, pero bueno. Voy a dejar todas las cosas que tenga por aquí. Tengo semillas de melón, que no las he plantado. Tardan 12 días en plantarse. Eh, no me lo voy a jugar. O oh, Bueno, voy a sembrar... Voy a asombrar las semillas que tengo Creo que no me van a salir Porque se va a cambiar la estación antes, pero bueno Cuando tenga ya el vivero Pues no pasarán estas cosas No se marchitarán la, las semillas, por así decirlo Y estaremos mucho mejor Pero hasta que no lo tenga, pues es lo que hay Que no me acuerdo cuándo se desbloqueaba eh, el vivero, ¿vale? Que lo tenemos a, eh, en este lado de la isla Porque ya sabéis que con, eh, me he puesto las semillas de la isla Vamos, a ver. ¿Esto lo puedo plantar o no? Eh, fuera de temporada. Ah, vale, que esto todavía no lo puedo plantar. Vale, vale. Que no me había dado cuenta que esto era de verano. Vale, gente. Sí, sí, es que no me había dado cuenta. <risa> no me había dado cuenta. Esto me lo, hab me lo habían dado, me parece, en el, en el museo. Las semillas estas y no me había dado cuenta. Vale, eh, a ver. Vamos a craftearnos un cofre. Que me hacía falta 50 de madera. Vamos a conseguir un poquito... Y ya de paso, pues voy quitando todos los árboles que no quiero. Y, y los voy quitando. <risa> sí, sí, vaya fail, ¿eh? Madre mía. Me creía que eran de, de primavera y no, son de verano. Pero bueno, no pasa nada. Mi intención es completar el... ¿Cómo te digo yo? El centro cívico en un año, ¿vale? Hay algunas cosas como los pescados, que son bastante chungas de conseguir. De momento no estoy pescando, ¿eh? Ya os digo... Y muy mal porque no me va a dar tiempo yo creo a conseguir los, todos los pescados de, en el año Así que el próximo este, el próximo día que sea de juego Pues yo creo que voy a ir a, a pescar también Y la mina también debería de hacerla Por lo tanto vamos a ir en el siguiente día, me parece O ahora, porque ya es que como estáis viendo tengo muy poco regeneración Que es lo chungo del juego, ¿vale? La, los primeros días que el principio es muy Muy tranquilo. Hay muchas cosas que hacer, no hay mucha energía. Pero bueno, vamos a quitarnos todo esto. La cueva, esto todavía no tengo nada, ¿vale? Pero aquí pues podemos plantar. Eh... O sea, no plantas sino recoger frutos, ¿vale? A ver. Espero no morirme, ¿eh? A ver, ¿me puedo crear ya una fogata? Que me lo voy a hacer. Y eh, tengo ya para hacerme también un cofre. ¿Vale, gente? Aparte, los fertilizantes. Que los fertilizantes no los voy a hacer todavía. Y nos vamos a hacer esto, ¿vale? El... Para tener ya lo que os he enseñado antes. A ver, ¿qué me estáis diciendo? Eh... Ah, y por cierto, mejor el servidor para apoyarlo. Eh, tengo que decir que en la mina me da un poco... Eh que la mina se me da un poco fatal. ¿Tú qué dices de, o sea Sebastián qué me estás diciendo que yo puedo poner mi mundo, el que tengo ahora mismo, en un servidor para que vosotros también podáis entrar? A mí me gustan eh, más las setas que yo utilizo la seta común para comida. Eh, pues sí, yo la verdad que comida después como me sobra bastante, eh, después que ni como, ¿sabes? A lo mejor tengo fabricado comida, pero es que después ni, ni me la como. Vamos a comernos la baguette. Y mira lo que, lo que me da la baguette, ¿eh? que me da muy poco. Vale, vamos a construir el cofre. Lo vamos a poner aquí mismo, de, de mientras. Y lo vamos a pintar en rojo, ¿vale? Voy a dejar todas las la herramientas. Esto aquí. Y nos vamos a hacer una hoguera. La vamos a poner pues, por aquí para que haya luz, ¿vale? Vamos a ver, esto también aquí. Y ahora, eh, esto me lo quedo, eh, esto también me lo quedo, importante, importante, todo esto. ¿Vale? Estoy organizando un poquito los cofres, antes de nada. La semilla milenaria hasta el otoño no la podemos plantar. Pero bueno, eh, esto es una semilla milenaria, aunque aparezca ahí... No, esta era un fruto eh, naranja Que no me acuerdo del nombre ahora mismo Que daban también una pelota de, din de dinero La verdad Que esta fruta daban mucho dinero y, y, y o sea Es bastante buena ¿eh? A ver la, Esta me la llevo, la geoda Tengo cuatro, que de momento me van a dar Una caca, pero bueno Aquí tengo ya todo lo que viene siendo Recolección, ¿vale gente? Y, y esto también me lo voy a llevar y Lo voy a poner en el otro cofre eh, no voy a vender nada de lo que tengo aquí ahora mismo porque después me van a servir para pa hacer algunas cosas, ¿vale? Me da igual que ahora mismo no tenga dinero por, eh, por el hecho ese, ¿vale? Vamos a ver, vamos a bajar a la mina, ¿vale? Nos vamos a llevar esto y eh, voy a intentar hacerme algunas... Eh, no sé si con esto, esto y eh, aquí. Vamos a hacer una, una barrita, por lo menos. Y esto lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No, que la vendo. Que la vendo, que la vendo, que no la quiero vender. <ríe> eh, no me sé explicar eh, bien, pero con Discord Nitro puedes mejorar un servidor para más cosas. Y yo mejoré el servidor, creo que solo falta uno para mejorar el servidor eh, a, a número uno. Eh, nunca entendí por qué guardan las cosas, porque yo suelo vender todo lo que encuentro, como la cebolleta. Pues mira, no la... O sea, la estoy guardando, más que nada, ¿vale? Porque después a lo mejor me pueden pedirla para un, un lote. Y como no me acuerdo ahora mismo muy bien de los lotes, la estoy guardando, ¿vale? Aparte también lo, los aldeanos te piden envío, ¿vale? O sea, te piden algunas cosas de las que vas recolectando. Por ejemplo, las cebolletas, la vieja del juego. Hay una, una señora mayor que no me acuerdo ahora el nombre... Eh, te las piden, ¿vale? Esto creo que no lo tengo A ver Artefacto Exactamente, no lo tenía el, el artefacto Aquí, como ya sabéis, hay una especie de... De... O sea Hay que poner unas pilas ahí Y todavía no tengo pilas, ¿vale? Porque no me puede hacer el pararrayos Hasta que no lo haga eh, No entendí por qué te gusta guardar las cosas Porque suelo vender Ok Pues ya te digo, por eso porque después pues me van... Esta es la vieja, ¿vale? Que nos piden la, ce la cebolleta. Que no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno. Voy a, a ver si puedo... No tengo dinero, ¿vale? Estoy pobre. <ríe> Estoy pobre. Vamos a ver. Como ya sabéis, en la basura también nos van saliendo a cosas. Pero no os recomiendo que os vean los aldeanos, ¿vale? Cuando estéis rebuscando en la, la basura. Porque si no van a llamar a todo ya habéis visto el episodio de Linus, ¿vale? Como lo pusieron al pobrecillo. Y, y nada, a ver. Vamos a donar al museo. Eh, vamos a ponerte... Vamos a ponerte aquí. Ok. Nueva recompensa. Vamos a recoger esto. Bla, vale. Un bloque de, de tambor. Perfecto. Todos comenzamos pobres. <risa> ya ve que sí aquí todo el mundo está más pelado con una ratilla al principio del juego y ya después somos los millonarios del Monopoly la verdad porque vamos después ya ni te hace falta de cultivar yo ya ni cultivo la verdad yo con el vivero me, me sobra y me basta en el mundo que tengo en el en el o sea en el otro mundo que tengo vale como no he llegado la, al volcán todavía no sé lo que habrá en el volcán pero bueno Supongo que, que hay todo el todavía más Vamos a, a poner esto Por aquí Por ejemplo Vamos a tocar el tambo. Y nada, eh, como ya sabéis voy a guardar esto Y me da tiempo de ir a la mina Creo que no Y al clean este ya está a mí está eh... Vale, espérate Voy a guardar esto y eh, tengo para hacerme un horno... Me hace falta 25 menas, ¿vale? ¿Y cuántas tengo? Tengo 6 nada más Pues sí, vamos a irnos a la mina un, un momentito rápido ¿Vale? Porque aquí creo que ya ha cerrado Porque cierra creo que a las 4 mmm, más o menos Y ya os digo A ver qué me estáis diciendo por aquí por el directo Yo siempre al principio del día miro la basura de cada casa de los viejos del restaurante y la casa de lewis Después me voy a, a la playa a pescar eh, ¿Qué es el vivero? Ah, el vivero, el vivero yo, yo es que le llamo vivero, ¿vale? Espérate, lo voy a enseñar Yo le llamo vivero Pero realmente tiene otro nombre Pero para mí es un vivero de todas las cosas un vivero es como una especie de casita eh, donde a, a lo largo del año pues tiene una misma temperatura y puedes plantar pues lo que quieras, ¿vale? Pero para mí esto es un vivero, no me digáis que no es un vivero, vamos. Para los que seáis de España, ¿vale? Esto es un vivero. <risa> Perfecto, un café, me lo llevo y esto también. Lo bueno que tengo es que la isla mía es una playa, entonces mi granja no hace falta de que vaya tanto a la playa. Porque me lo va a ir... Eh... Me está diciendo que no me da tiempo, ¿vale? ¿Vale? Pues no me da tiempo, así que voy a intentar pescar algunos peces, ya que esta isla... Eh, eh, o sea, mi granja es de pesca, ¿vale? Pues vamos a intentar pescar algunos pescaditos. No sé si aquí me va a salir algo, pero bueno, vamos a probar. Y esto es nada, esto es tener paciencia, chicos, porque la pesca es bastante tranquila aquí en tarde, ¿vale? Después esto seguramente lo ponga a cámara rápida. <risas> ¡Uy! Ha cambiado, ha cambiado tú. Espera, espera, espera, espera. A ver. Ok. Vale, eh, las la, la O sea, los nombres esos que me estaban diciendo antes, no.. No los ponía al juego, ¿eh? Ha cambiado un poco la, la modalidad. Eh, ah, lleno de alimentario, ¿lo llamas? Ah, bueno, yo lo llamo invernadero. Ah, venga, vale. Sí, el invernadero o vivero también, la verdad. Eh, ¿Salen corales en la granja? Sí salen corales en la granja porque estoy utilizando la granja de playa, ¿vale? Y como la granja de playa... Eh... Se puede pescar en ella, como si fuera la playa normal del juego o pues por eso sale, ¿vale? Aunque en la playa hay algunos interés también y todo el rollo Que habrá que ir a la playa Y sobre todo desbloquear la nueva actualización, ya os digo Pero sí, mira salen, salen corales, como estáis viendo ¿Vale? Y salen también algunas cajas Que nos dan cositas, como el café que estáis viendo ahí Está bastante bien, la verdad Me gusta la granja esta a ver A mí me encantan los corales eh, para vender No sé si ha llegado al punto, eh, Sebastián, ya te digo De hacerte los, los viveros de los pescados Con los pescados más caros que haya en el juego Y eso sí que te dan también un montón de dinero Porque ahí, eh, si vas a Robin No sé si estará Robin para Android, la verdad pero si vas a... tuviera que Lo voy a perder, lo voy a perder Vale, vale, vale, no Si vas a lo de Robin Hay un edificio que es para construir, ¿vale? Y eh, se hace con algas, piedra y, y otra cosa más Y... Y ya te digo Puedes hacerte unos... Como una especie de estanque Y meter ahí los pescados más, más tochos Está bastante guay, ¿eh? Ya te digo porque consigues eh, dinero, consigue también un montón de comida, ¿verdad? Y, y vamos, es súper fácil de hacerlo. Y creo que no vale tanto dinero, en verdad, cuando lleva ya algo de, de juego. Vale, vamos a dormir. No sé si me he dejado algo de la tele. La reina de la salsa, ya me iba a dejar yo algo. Eh, chuchu, te viene a la mente una col... Eh? Co uh -huh. Vale. Has aprendido a cocinar eh, chucurro. Ok. Ok. Todas las recetas estas que vamos eh, consiguiendo, esas después nos van a dar una cocina, que ahí es donde la vamos a poder hacer. Eh, no sé cómo utilizarlo. ¿A qué te refieres a lo que no sabes cómo utilizarlo, eh, Sebastián? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Eh, me he perdido el primer evento, ¿eh? No me, ha, no me he acordado y me he perdido el primer evento, ahora que me estoy acordando, ¿eh? Eh, se acaba de empezar... Eh, o sea, sé que acabas de empezar con la... Eh, eh, eh, eh, eh, por eso que da mayoría, cultivo... Ok, la abuelita. La mayoría de cultivo. Esto digamos como un consejo que me da la vieja. Esa de momento... Es como que no plante de semillas de más. Porque después se van a, a pudrir. Pero vamos. Que ya sabéis, gente. A ver, esto ahí... Y hoy como hay día de pesca O sea, día de pesca no eh, días de lluvia Voy a mirar un momento en la wiki, ¿vale? estar eh... de Valley Porque no me acuerdo de los pescados Que salían eh, en primavera Por lo tanto, voy a mirar un momentito la wiki Ya, ya os digo, ¿vale? Y antes de nada nos vamos a ir corriendo para pa la mina A ver me voy a llevar... Eh, ¿Qué me llevo de comida? Me voy a llevar las dos zanahorias estas, que me dan algo de energía, ¿vale? Bueno, las dos no, que después la tengo que hacer para... Vale, pues me llevo las cebolletas, ¿vale? Gente, que, que me dan algo de, de salud y de, de regeneración, ¿vale? Y con el resto, pues, yo creo que voy bien. A ver... ¡Ay, mira! Las la frutas, las farambuesas. No me había dado cuenta que, que era temporada de frambuesa ¿eh? Antes, eh, o sea, cada árbol, cada fruto de esto te dan una frambuesa, que está bastante bien. Ya os digo. Y al final, si la recoges toda, termina con 50, 60 frambuesas, que es bastante. Y para pa el principio, para ir comiendo y a lo mejor si las queréis vender, eh, vais a sacar un, un dinerillo ¿eh? A ver, vamos a ir cogiendo todas las frambuesas mientras que vamos para pa la mina. A ver, de mientras... Mm, mm, mm. Voy a ir poniendo yo otra vez el chat, que no veo ahora mismo. Eh, ¿Vas a la mina? Sí, voy a, voy a la mina, ¿vale? Voy para pa la mina y vamos a intentar hacernos los lo siguientes niveles, ¿vale? Vamos a ir al nivel 10, a ver si puedo llegar. Los primeros niveles son bastante fáciles, ¿vale? Voy a intentar eh, ir rápido. No, no me voy a ir parando mucho. Lo siento si no se ve, pero es que no me traigo antorchas. No, es que tengo, tengo una baba. Vale, esto era lo que tenía. Y eh, mientras más bajemos, más minerales vamos a ir consiguiendo. ¿eh? A mí esta mina no me resulta complicada. La que sí me resulta complicada es la La otra, la caverna calavera. Esa sí es así, chunga si no tienes la escalera te mueres del acto pero esta a mí me resulta bastante fácil de hacerla la verdad voy a ir consiguiendo todo el cobre que pueda ya que me hace falta no vamos a ver babosita babosita hay eh, babosa nueva eh, que he visto que hay de como tigre que no me sale la palabra ahora como de tigre vale y tiene un, una tubera que me va a matar la babosa ¿sí? tiene una apariencia bastante chula ¿eh? así como si fuera un tigrecito la babosa Ahí está, me lo llevo. vamos a seguir bajando y ahora ya pues eh, cogeré todas las cosas que vaya viendo más importante y la piedra pues en el futuro pues si sí vendré a picar piedra y cosas aquí tengo ya otra escalera para bajar perfecto esto, irlo rompiendo siempre que lo veáis, ¿vale? Porque ahí os pueden salir algunas cosas buenas Que necesitéis en un futuro, ya os digo Vale, esto me lo llevo Llevo 20 De cobre me hacen falta eh, 26 me parece Con lo que tengo en la base ya me puedo hacer un horno Pero quiero conseguir algo más porque me hace falta por lo menos dos lingotes más ¿vale? A ver Vamos a ir por aquí todo esto. A ver que me estáis poniendo por el chat, chicos, mientras voy... Uy, mira que tengo aquí una babosa, un momentito, daros leo. A ver, la mía, no me no me ponga... Ya podré faltar. No, no, no, no. Bueno, se ha quedado ahora, Ya me ha tocado. Ya me ha puesto Toya en puerca. Vamos a ver. Eh, eh, eh, eh, a ver qué me estáis diciendo por el chat mientras que voy para allá. Es por aquí... La A ver, ¿qué me estás poniendo Sebastián? Y eh, un saludito para 75, 75, 78, 38, eh, 37 eh, Dígame Rodrigo Y eh, un saludito para Rodrigo Que está por aquí por el directo eh, me está diciendo Sebastián, en Android eh, no es fácil bajar a la caverna calavera, ya que al poder eh, poner una bomba, se te mueve el inventario. Y si te mueves, no puedes cambiar de juego o sea pues, oh, ya, pues no eh, En Android es mucho más chulo Yo, si vais a la caverna calavera, que otro yo recomiendo. En el nivel, pero si no tirar de escalera, ¿eh? que es lo que voy a que es lo que estaba haciendo yo en mi otro mundo. Que es en plan de para relajarme. Yo está tranquilita porque hace ya un mundo que, que lo tengo, digamos. Y esto, pues, llama más para pa enseñaros las cosas que hay, vale, del juego. ¿Qué os digo, me hice rápido en la cueva. La cuenta ya, ya veo, ya veo que te ha hecho rápido la cuenta. ¿eh? <risa> Pues pues muchas gracias por estar por aquí por el directo, Ro eh, Rodrigo. Y espero que te, te esté gustando, la verdad. Si eres nuevo por aquí, pues bienvenido. O sea, bienvenido en el sentido de si eres nuevo en el canal. Y si no, pues igualmente bienvenido a, al directo. Vaya. A ver, vamos a cargar. Tú verás la babosa. No dan por culo la babosa esta. ¿eh? A ver, ¿qué me estaba diciendo también Sebastián por aquí? A ver, no te enfades, babosa, ¿eh? Que te pone ya con los ojos colorados, como si fuera un demonio y, y no vean. ¿eh? Eh, me creía que yo sí... Si, eh, eh, a ver, ¿qué me dice? Eh, picar los del... Vale. Algo del cuarto, que lo tengo que picar también. ¿eh? Que te he leído así un poquillo por encima ahora mismo, eh, eh, Sebastián. A ver, yo intento usar eh, jade, pero tarda. Y para el cri eh, cristalario necesito iridio. Ya, para... O sea, hace falta iridio para completar algunas cosas del juego. Y es bastante chunga. Y creo que también para... Lo del barco. Eh, hacía falta eso, iridio, ¿no? Algunas cosas sí son bastante chungas de conseguir. ya os digo. Pero bueno. Todo se consigue, ¿eh? Con tiempo y paciencia. Todo se hace. Perfecto, ya tenemos el primer nivel. Vale, tengo un inventario. Y me han dado las botas, las botas de cuero. Ha recibido las botas de cuero, perfecto. Pues esto me lo voy a equipar, ¿vale? Las botitas. Y ahora tengo más uno de defensa y más uno de inmunidad, perfecto. Puedo seguir... Puedo intentar seguir bajando, ¿eh? Vamos a comernos una cebolleta eh, con la cara. Y, y, y me recupera esto... Me recupera muy poca energía, me parece ¿eh? Pero por lo menos me recupera algo de, de esto A ver qué me dan la, la frambuesa Vale, esto me da algo más de energía Lo vamos a, a seguir comiendo eh, ¿Cuál barco? Eh, en el... O sea, hay un barco, ¿vale? Que ahora te lleva a una isla esto no sé si está para Android, ¿vale? lo que estoy diciendo Porque lo que estoy diciendo es de la actualización 1.5 Que está en, en... ¿Cómo te digo yo? Para Java O sea, para Java A ver, para Java no, para ordenador, ¿vale? Para Java en Minecraft <risa> Y ya os digo A ver A ver, la mosca por culera Que no se queda quieta Vamos a ver. Mosquita Está más dura, eh, de la cuenta últimamente Aquí me tienen que salir los cangrejos Que no sé si han aparecido ya, pero ya digo Que me tienen que aparecer eh, Sigue hasta las 11 eh, Puedo verte Alto spoiler <risa> Pues eso, la... hay un barco en, el, en la playa, ¿vale? Que eso lo tienes que desbloquear con Willy Pero eh, si no está avanzado no, no lo vas a poder tener y ya te digo, no sé si está para pa Android, para teléfono, para el ordenador, yo sé que sí está. Hombre, yo espero que en un futuro metan la actualización donde podáis eh, tener eh, también la, la isla, ¿vale? Yo no la he visto de momento, sé que existe, porque me miro la wiki, ya que este juego es bastante complicado si no te miras una wiki, ¿vale? Y, y siempre pues intento verlo todo, por así decirlo. Vamos a ver si me dejo algo de minerales en, este, en esta bajada Pero creo que no Mira, tengo aquí otra bajada Así que no tengo que volver para atrás, perfecto Tengo otra Y aquí Vale, no tengo nada A ver si llego al nivel 15 Mira, aquí ya me dan los primeros minerales un poco más tochos Vale, los topacios Esto creo que no lo había conseguido antes ahí vale, enchufado doble, de lujo. Las babosas, si las arrinconáis contra una pared os va a resultar mucho más fácil, ¿eh? Que si las tenéis en un, una forma, o sea, en una parte abierta, ya os digo. Vale. Ah, creo que tengo ahí un... Espérate, que se me va a apagar la pantalla y no veo nada. En Android solo llega la versión 1.4. Aún no sale la 1.5. Valiente eh, Hombre, un poco coñazo. Pero bueno, aún así la 1.4 hay bastante contenido, ¿eh? Supongo que eh, lo del barco pesará demasiado para Android y por eso todavía no lo habrán metido. Que no actualicen o optimicen más el juego. A ver, vamos por aquí. Y vamos a eh, quitar todo esto A ver si encontramos la bajada Son las 8 van a dar aquí en, la, en el juego, ¿vale? No en, en el España Aquí son las 6 de la tarde ahora mismo Y... Eh, mierda, va a empezar un evento de estos de, de bichos que me van a empezar a perseguir Vale, vale, vale, vale. Uy, uy, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal Cuando son tres, eh, es mejor que os quedéis quietos, ¿eh? Y si van en una misma dirección, mejor, ¿eh? No, no, no, no, no Vale, vale, vale, vale Ya ha ya pasado el evento, por así decirlo Pero es que las moscas estas son por culeras, no, lo siguiente Estos son como mini... Eh, Larvas o sea, como mosca. Pero vamos. Al principio del juego los eventos estos son bastante chungos. Ver, para quien no tenga experiencia. O sea, me refiero a ver, De los nuevos jugadores, ¿vale? Los que hayan jugado ya bastante tiempo. Se conocen estos eventos y no, no hay problema. Pero hay que tener ojo por el hecho ese. De que te pueden matar muy fácil, ¿eh? A ver. De momento no me salen los cangrejos. Ah, mira, aquí tengo ya el primero Que salen también estas cuevas Y lo, las moscas estas que habéis visto Se parecen bastante a, a los dragones Que aparecen en la isla calavera eh, Vale, un cangrejito El cangrejo también me va a hacer falta Por lo tanto, no, eso no lo voy a vender Vale y yo creo que nos vamos a salir ya de la mina, ¿vale? Chicos, porque he llegado al nivel 15, que he bajado 10 niveles de golpe, que está bastante bien, ¿vale? Y ya en el siguiente, pues, iremos a, a conseguir más... Mmm, más, O sea, a bajar más niveles, ¿vale? Porque hay que llegar hasta el nivel 100, para que nos den bastantes cosas. A lo del gremio de aventureros todavía no, no he ido, ¿vale? He ido antes, pero, o sea, en este episodio no he ido, ¿vale? Por lo que tenemos que ir. Ya digo A ver Vamos corriendo a la casa Esto ya después pues lo pondré todo iluminado Porque ya, por lo menos aquí en el juego ¿Vale? En el, en el PC Si sí se, sí se puede iluminar las zonas Que no sean solamente tu casa Y ya pues mmm, Es mucho más práctico Es una pena que en Android Todavía no hayan actualizado del todo Chicos y que no tengáis todavía todo el contenido, pero bueno, no tengáis, no os preocupéis porque en un futuro ya, ya lo pondrán, ¿vale? Así por lo menos hacéis una idea de lo que vais a tener, ¿vale? En el juego Y eh, mejoráis después un montón Vale, vamos a hacernos unos hornos que nos van a venir bien Y yo creo que con dos, de momento, que es lo que me puedo hacer, va, va que chuta Vale, pues los hornos de momento los voy a poner eh, aquí. ¿Vale? Y me puedo hacer solamente un lingote. Ok. Lo vamos a aprovechar y vamos a hacernos un lingote de esto Porque de... O sea, me podría hacer un lingote de cuarzo, pero el cuarzo todavía no lo voy a fundir, ¿vale? Y nada, a ver. Lolita, déjame dormir, anda. <risa> Ay. Eh, vale, estamos en el nivel 1 de combate, perfecto Ahora ya nos podemos hacer los filetes de, de insectos Y lo, el anillo resistente, ¿vale? Que esto nos va a dar más ventaja a lo largo del juego, ya os digo Vamos a ver Madre mía, chicos, un saludito para todos los que estáis en, en el directo Que sois ahora mismo unos poquitos, ¿vale? Vale y nada, espero que, que os esté gustando el contenido Porque esto después lo, lo veréis también en el canal de YouTube Pero editado seguramente Ay, no me he dado cuenta de lo que ponía Porque le he dado rápido y no me he dado cuenta ¿eh? Vaya por Dios eh, Vale, va un poquito retrasado el directo Pero no pasa nada O sea, yo lo estoy viendo un poquillo retrasado Pero vamos Vale A ver me he, hecho, me he hecho un horno O sea, esto me lo han dado esto me lo han... O yo tenía un horno ya Y me acabo de dar cuenta Creo que tenía ya un horno y me acabo de dar cuenta Sí. Bueno, pues no pasa nada Tenemos otro horno más Que nos va a venir estupendo Y de momento solamente tenemos un lingote, ¿vale? De, de cobre, pero nos va a hacer falta De ir más a la mina, gente es, Está guardando bastante eh, sí, estoy... O sea, me estoy guardando bastantes cosas ¿Vale? No estoy vendiéndolo todo Porque lo vamos a vender al final de la temporada ¿Vale? No os preocupéis que lo vamos a vender todo Todo lo que no me valga al final de la temporada Y así que saco mucho más dinero Para comprar la siguiente semilla Porque ahora mismo Con esto que tengo ya aquí plantado Me vale para pa el resto de la temporada ¿Vale? Como ya tengo la mejora de la mochila no me hace falta de ir a comprar ahora mismo tampoco mucho, ¿vale? Hay que ser un poco astucio, ¿vale? Por así decirlo, y no estar vendiendo siempre ni comprando siempre. Por el hecho de que si estáis comprando siempre, después vais a quedar sin dinero. Y si estáis vendiendo siempre, os vais a quedar sin, sin materiales. Así que hay que ser un poco equitativo, por así decirlo. Vale, a ver hasta dónde llegamos hoy en el directo Porque estaré hasta hasta las 7, una horita más por lo menos Vale Ya os digo Y a ver, esto por aquí Vale, me he quedado sin agua otra vez eh, Llévate las bombas a la mina Las bombas mini, eh, pues sí, la verdad, me las voy a llevar Para los siguientes niveles Porque ya el del nivel 20 al 30 es bastante chungo, eh para la equipación que llevo Vamos a regar todo esto Ya digo que después No hay tanto problema No hay que recoger ni siquiera las semillas Porque no las la recogen la, los junimos Que no me salía el nombre antes No me acordaba del de nombre De los bichos Y ya os digo eh, Lolita A ti también te voy a rellenar el cuenco Para que bebas agua Le podéis rellenar el cuenco Y está bastante guay eh, ya sabéis, chicos, que si tenéis mascotas ahora en verano Es muy, muy, muy importante de que le echéis agua, ¿vale? Eh, o sea, si sois... Si estáis en verano O tanto en invierno como en verano Tenéis que tener a vuestras mascotas bien hidratadas, ¿eh? Que no me enteré yo que vuestras mascotas pasan... Sé que mira que... que os doy un coscorrón, ¿eh? Vale, tengo dos lingotes de cobre Y tengo también madera Voy a ver qué me podía hacer con esto me hace falta 40 de madera, vale. Vamos a cortar algunos árboles más. Para tener algo más de madera. Y así amplía más el terreno. Y ya os digo, llévate la bomba. Sí, la bomba me la voy a llevar. Vale. Pues nada, chicos, ¿cómo está yendo el día? ¿Cómo habéis empezado vuestro día? Yo ya va a la mitad del día. Y muchos de vosotros habéis empezado el día. Me habéis dicho antes que estaba estabais. Eh, que había. O sea. Que estabais en las 12 de la mañana. Algunos en las 10 de la mañana. Y espero que os estéis yendo bien. Que estéis disfrutando del día. Que estéis tranquilitos. Y que si estáis de vacaciones. Que eh, la aprovechéis. Y, y, y nada. Y los que tengáis que estudiar, trabajar o lo que sea. Pues. Administrarse el tiempo. <ríe> Como lo hago yo. Ay, de verdad. A mí me hacen falta ya unas vacaciones muy buenas, ¿eh? Porque no veo... Vamos a quitarnos todo eso en medio. Y esto también. Los troncos, estos todavía no los puedo quitar, ¿vale? Vale, tengo ya madera de sobra. Perfecto. Nos vamos a ir a pescar, me parece. Porque todavía no, no ha pasado la temporada. Y a la mina también debería de ir, ¿eh? Vamos a intentar bajar a la mina y llegar al nivel de, de pesca, que no me acuerdo ahora cuál era. A ver, nos vamos a hacer esto para la resina, ¿vale? Y esto, y esto que me da. Lingote de cobre dos. Vale, unas babas. Y están la, los nuevos filetes, por así decirlo, ¿eh? Que dan más salud, más clavarrita. Y están bastante bien. Vale, todo lo que no quiera lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Todo esto. Hay que abrir abierto otra vez el mismo cofre Esto también lo voy a dejar eh, Las bombas me las voy a llevar, ¿vale? El café me lo llevo Y eh, la caña de pesca No sé si llevármela Bueno, me la voy a llevar por si acaso Y nada A ver, voy a dejar colocado esto el, La resina O sea, lo de la resina, ¿vale? Lo voy a dejar colocado en este árbol, por ejemplo Va a tener ahí una, un árbol Ya después lo puedo cambiar o lo que sea eso me va a empezar a dar resina, ¿vale? Ahora mismo solamente tengo un tipo de árbol, pero en un futuro tendré más tipos de árboles, ¿vale? Por lo, que tan, por lo tanto, podremos plantar otras cositas. También debería de bajar a esta zona, a la de abajo, para recoger cositas, o sea, minerales y todo, o sea, minerales, no frutos, ¿vale? Que me van a hacer falta. Pero me urge más el ir a la mina, ¿eh? Creo yo. Vale, eh, nos vamos a llevar de un momento la cebolleta otra vez de nuevo Aunque no me daba mucha comida, pero bueno, por lo menos algo me dan, ¿eh? Mm, es que no tengo energía, ¿eh? Ahora que estoy viendo Vamos, a ver, ¿me puedo hacer algo así de comer? ¿O qué me da más energía? La zanahoria, esto por ejemplo, me la puedo comer Esto nada de energía, ¿eh? 24, 40, ¿vale? Estoy mirando a ver qué me da más, más energía, gente, ¿eh? Pues nada, nos vamos a comer una cebolleta y, y nos vamos para la mina, ¿vale? De mientras, chicos, voy a estar leyendo y me dice Sebastián... Yo igual veo el directo retrasado, pero no pasa nada. A ver, me dice Sebastián, lleva las botas a la mina. Sí, sí, las, las botas las tengo puestas, ¿eh? Las botas las tengo ya puestas en el este, así que no hay problema. Y la espada también la llevo, ¿eh? a partir de ahora sí que nos va a hacer falta más la equipación, ya, ya te digo. Eh, mi perro está muy iluminado. <risa> Espero que sea el del juego, ¿eh? No tu perro de verdad, porque como sea tu perro de verdad te voy a dar un cocorrón, ¿eh, Sebastián? Vamos, voy a comer la cebolleta, hija ¿eh? mía. Eh, llévate la caña, vamos a la mina. Ok, vamos a la mina. Sí, la caña me la voy a llevar, ¿eh? La caña me la voy a llevar porque me va a hacer falta. Y esto en verdad lo voy a dejar aquí. Ahora ya conseguiría algo más de, de comida o lo que sea. Ay, pero es que no tengo mucha... Mucha energía, ¿eh? Ya os digo. Pero bueno, me lo voy a jugar un poco. A la aventura, chicos. Eso sí, todas las frambuesas que vea me las llevo, ¿eh? A ver, por aquí. Mm, mm, mm. Por cierto, tengo también el mando de la Play, que lo puedo enganchar para jugar al juego. Pero ahora mismo estoy jugando en teclado, ¿vale? Yo normalmente juego con teclado. Eh, ya cuando no tengo ganas de estar con el teclado, me pongo con el mando, ¿vale? Pero de normal me pongo... o sea, juego con el ratón, ¿vale? De... el ratón y el... de chat. Vamos a comiendo todas las ce cebolletas A ver si me recupera un poco más de vida Y de mientras pues vamos siguiendo todas las cosillas que vean Por aquí nada, ¿vale? Eh, creo que el gremio de aventurero está abierto Voy a entrar antes de nada Por si tengo algún... Espérate, me parece que no, ¿no? Aquí tenía algunas misiones, ¿vale? Eh, hasta el piso 40, ¿vale? Tengo que llegar hasta el piso a 40 Y construyo un corral Estas son las dos misiones que tenemos, ¿eh? Así que vamos a intentar llegar al nivel 40, que nos va a hacer falta. Y estamos en el nivel 15, gente. Vale, vamos rapidito, porque tampoco tengo mucha energía, ¿eh? Y no quiero gastarla toda en un nivel, ya que quiero intentar bajar todo lo que pueda. He venido bastante tarde a la mina, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? A ver... Vale, tengo aquí la escalera A ver, bicho Del inframundo empacamos mosca, puerca qué pesados los mosquitos, eh En verano <risas> Que no Que no te voy a dar un autógrafo Que te vayas Que no me caes bien Hasta luego, prima Bye, bye eh, me dice Sebastián... Bueno, me tengo que ir. Hasta luego, Sebastián. Un saludito por haber estado en el directo y muchísimas gracias eh, por haber estado por aquí. Y nada, los que estáis por aquí por el directo, muchísimas gracias por estar. Y ya sabéis que sois libres de comentar cualquier cosita que queráis preguntarme por aquí por los directos. Ya que eh, sois muchísimos menos los que estáis y tenéis la posibilidad de, de estar charlando mucho más conmigo. Cuando estoy haciendo directos en YouTube, como ya sabéis, pues a lo mejor soy... Eh, 13, 14 y pues me es más complicado el poder pues estar hablando con vosotros todos a la vez, ¿vale? Pero aquí en Twitch pues la ventaja que tenéis, por ejemplo, pues eso, que todavía no, no sois tantos, por así decirlo Y eh, lo bueno es que os puedo estar respondiendo cada dos por tres Pero claro eh, A ver si me cargo esto, ¿vale? vale y encuentro la escalera A ver A ver Por aquí decirlo En un futuro ya, ya veréis que modifico también el canal de Twitch Que lo pongo mucho más bonito Ahora mismo está un poco como mmm, De un noob <risa> Por así decirlo el canal ¿Vale? No, no hay nada personalizado ni nada Y mi intención es a lo largo de este año ¿Vale? Intentar tener todo personalizado Por así decirlo también os digo, chicos, que eh, en YouTube voy a estar sorteando algunas cositas, ¿vale? Como una tarjeta de Google Play, ¿vale? Que me falta por sortear y una tarjeta de Steam. El problema, chicos, que eh, hemos encontrado, ¿vale? Es que si no sois de la región de España vais a tener algún problema con la VPN, ¿vale? Por lo tanto, eh, antes de sortear esas tarjetas, tengo que ver bien cómo lo puedo solucionar y poder darlo, por de, o sea, poder daros la tarjeta, ¿vale? Porque si no, es una cagada de que yo tenga tres tarjetas para vosotros y después no la podáis utilizar. Ya que muchísimos de vosotros sois de Latinoamérica y yo vivo en España. A ver, vamos a, a, romper, o sea, a cargarnos el bicho. Y ahora sí si tengo suerte y bajo por lo menos al nivel 20, ¿eh? ¡Joder, qué pesadas las moscas, eh! Tienen encima hasta el sonidito de, de las moscas, ¿eh? Ya os digo Este verde me da igual El bicho este verde Porque es bastante tranquilo y solamente va en una dirección Pero... El otro es un, un pesado, vamos A ver, vamos a... A ver si llegamos a... Me faltan dos niveles, ¿vale? Para llegar al nivel 20, ¿eh? Las bombas de momento no las estoy gastando, ¿eh? Ya os digo A ver, ¿quién hay por aquí por el directo? Eh, está... Ángel, un saludito para Ángel Que está por aquí por el directo eh, Otro para Rodrigo eh, Otro para... Eh, ¿Qué pone por ahí? Que no lo veo eh... Uy, no veo tu nombre, de verdad Espérate Calizo, me parece que es que lo estoy viendo muy chiquitito, ¿eh? El, el nombre, por eso no, no lo veo bien ¡Uy! Que me he metido yo aquí en un sitio muy... Muy chungo, ¿eh? Vale eh, La mosca, la mosca ¿Dónde está la mosca? Aquí, aquí <risa> No sé si alguno de vosotros Conocéis eso, pero era un cantante Que empezaba a cantar ¿Dónde está la mosca? Aquí, aquí Iba el tío con unas pedazos de gafas Súper grandes y se ponía a cantar. Era aquí en África, no sé si lo conocéis, la verdad. Porque eso hace ya bastante tiempo. Pero bueno, como ya sabéis que yo soy un pelín vieja. <risa> pues... ¡Uy, ¡Oh, ha dicho vieja! ¡Ha dicho vieja! ¡Oh! Pues ya sabéis que, que hay algunas cosas pues, que conozco. Vale, soy un poquillo más grande que vosotros. No sé, la mayoría de vosotros creo que sois más chiquitillo que yo. No sé. Bueno, vamos a comernos otra frambuesa. Ya os digo Y nada Vale Esto por aquí No me dejas comer ahora Vale Se me ha apugado un poquillo el juego, ¿eh? A ver mm, mm, mm. Vale Chicos, ya os digo Si queréis que siga Creciendo, por así decirlo En Twitch